¿Qué tal amigos internautas? Muy buenos días, después de dos años, dos largos años, hoy viernes nos quitamos la mascarilla. Así fue la disposición del presidente de la república la tarde de ayer, donde eh, varias personas, donde eh, se dio a conocer que ya no es eh, obligación el uso de la mascarilla en exteriores e interiores. Obviamente hay excepciones que más adelante vamos a darlas a conocer. Pero queríamos eh, salir a la calle. Hemos salido a la calle este viernes por la mañana para comprobar cómo ha sido la acogida de la nueva norma entre la ciudadanía. Vemos que todavía hay personas que están usando la mascarilla. Sin embargo, hay otras personas que han decidido ya no usarla. no Es un poquito extraño cómo se siente ¿no? ya no usar mascarilla después de dos largos años. ...donde existe pues, esa costumbre ¿no? de que usaba y llevabas las mascarillas a todos lados... ...pero ahora ya ha sido disposición del gobierno nacional... ...eliminar el uso obligatorio de la mascarilla, vamos a conocer... ...ya vemos... ...si, sí, vamos a conocer acá versiones de... ...amigo, ¿cómo está? Buen día... Amigo, eh, coméntenos un poquito qué piensa acerca de la eliminación del uso de la mascarilla totalmente en el país. ¿Está de acuerdo no? Sea, no, no, no, está de acuerdo, porque estuve escuchando que en las noticias que había un nuevo rebote por Europa y se puede oh, expandir más. Sí, oh. se puede expandir más, no, no, no estoy de acuerdo. Pero usted no está usando para mascarilla. O sea, no la uso por lo que vi en las noticias, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, no. ¿Todavía la piensa usar? Sí, sí la, sí la piensa usar. ¿En qué lugares piensa usar? En la boca, más pone. O más. ¿En qué lugares? ¿Lugares cerrados? En público, en lo más público que hay, donde haya más gente, porque ahí es donde hay más contagio. hay más concentración de personas? Exactamente, sí. ¿Todavía piensa que deberíamos seguir usando? Exactamente que sí. ¿A qué se dedica usted? Soy chofer profesional. Ah, ya. ¿En los buses sí es obligación? Claro, pero sí es obligación, tengo que usarla. ¿Esa es la excepción? Sí. ¿Ahorita usted ya está trabajando? Claro, ahorita estoy esperando el carro para cogerlo, sí. Estoy esperando el carro para cogerlo y ahí ya uso la mascarilla porque los carros tienen cámara y, y nos ven por cámara satelital. Ya. En el tema, ¿usted es padre de familia también? ¿no? Claro que sí. Ya regresan a clase los estudiantes y bueno, tampoco ahí no va a ser obligación. A sí. sus sí. hijos? Y los resultados van a ser diferentes porque van a haber rebrotes y con más contagio. Más seguirán usando en este caso su familia la mascarilla. Exactamente que sí. Está está. ¿Nos recuerda su nombre, amigo? Alcides Córdoba. Bueno, ahí está amigos, muchas gracias. Bueno, es la información, es la opinión de varias, de una persona, en este caso hay eh, opiniones divididas, ¿no? Hay personas que están de acuerdo, y otras personas que no están de acuerdo acerca del de uso, de, ya que no es obligatorio el uso de la mascarilla y por eso hemos venido, hemos salido a la calle a escuchar pues la opinión de los... Hemos salido a la calle a escuchar la opinión de la ciudadanía, pues cómo ha cogido esta nueva norma. Vemos por acá el mercado también número 3, donde algunos comerciantes todavía pues, usan la mascarilla, otros clientes también usan la mascarilla. Bueno, estamos en el mercado número 3 también, vemos que todavía pues, hay personas, hay comerciantes que están usando la mascarilla, es una disposición que ha dado el gobierno nacional de que ya no es obligatorio usar la mascarilla en los lugares exteriores y en los lugares interiores, pero es algo voluntario, ¿no? o sea, si tú deseas todavía usar la mascarilla, deseas usar la mascarilla. Amiga, ¿qué piensa usted acerca de que ya no es obligatorio usar la mascarilla? O sea, para los que los que ya están vacunados creo que ya está bien, pero para ahí hay personas que no se han vacunado, y ahí sí deberíamos tener un poquito más de precaución, eso o sea los que deberíamos querer cuidar, porque hay muchas personas que no se han vacunado, se da miedo, sí, no han querido, algunas que no tienen ni la primera dos, pero sí, ese temor sí da miedo. Por ahí las personas que están protegidas, yo creo que no tienen nada que ver, está bien. Porque tanto tiempo, son dos años que hemos estado así con mascarilla. ¿Usted está usando mi mascarilla? Sí, es que por lo que el motivo que yo atiendo aquí en mi local todos los días y hay personas que vienen sin mascarilla, con mascarillas y hay que claro, estar protegido. Protegerse de todas maneras. Claro. Sí. Aun, y, y, y ¿Depende de cómo va la situación? Claro, depende de cómo vaya la situación, eso sí. Uh -huh. y, bueno, ¿Y los clientes han venido sin mascarilla, con mascarilla? Sí, hay personas que sí vienen con mascarilla y personas que no, no, no traen mascarilla. Y uno no sabe, pues, que pueden tener si están o no están protegidos ellos también, si están vacunados o no. ¿Cree que ya era momento de, de esa disposición del gobierno todavía no? Yo creo que todavía no. Tenía que haber esperado un poquito claro. más claro, muy pronto. ¿Tiene hijos usted? Sí, tengo hijos. van a iniciar clases 100% presenciales, sin mascarilla? Sí, ahí me da miedo porque mi hijo sí tiene las dos vacunas. Mi hijo sí tiene las dos vacunas, pero hay niños que no se han vacunado. Y ahí sí me da un poquito de temor con él. Sí. Bueno, ¿Hasta mientras va a seguir usando la mascarilla? Sí, hasta mientras, así. Sí. por el negocio también más que todo Sí. Bueno, ¿Recuerdas su nombre, amiga? Elena. Elena, Elena Muchas gracias, estimada Elena Bueno, ahí está también la opinión de otra ciudadana que en este caso es comerciante y que también pues ha decidido continuar con el uso de la mascarilla ¿no? Este es el panorama, amigos en las calles del Cantón Quevedo estamos en Quevedo, en la provincia de Los Ríos haciendo un recorrido de cómo ha sido la acogida de la nueva norma, la nueva disposición del Gobierno Nacional que el día de ayer jueves manifestó junto con las autoridades sanitarias que se elimina la, el uso obligatorio de la mascarilla. Hemos visto que algunas personas han tomado a bien esta disposición, vemos que han salido a las calles sin mascarillas a hacer sus actividades diarias, al trabajo y hemos visto que otras personas pues obviamente todavía mantienen... Eh, en vigencia pues esa norma en algunos lugares, especialmente eh, en lugares donde hay mucha concentración, donde el, estamos en estos momentos que es el mercado. no Justamente en esta calle, Octava, es una calle donde existe mucha afluencia de personas, especialmente en horas de la mañana, porque llegan a hacer sus compras, llegan a comprar cárnicos, llegan a comprar eh, víveres, mariscos y de todo un poco, ¿no? Llegan a comprar todo lo necesario para el hogar y algunos que obviamente tienen negocios y vienen a comprar justamente en horas de la mañana. ¿no? Y también quería nombrarles, estimados seguidores del día, que como siempre hay excepciones de, el luz, de la eliminación del uso de la mascarilla. Ciertamente se pues, eliminó el uso de la mascarilla en espacios abiertos y también en espacios cerrados. Pero hay excepciones, como lo anunció el gobierno nacional, que va a seguir siendo obligatorio en el caso de los centros de salud, en el caso de los hospitales, establecimientos de salud, tanto para las familiares como para los pacientes. No va a seguir siendo obligatorio el uso de la mascarilla en centros de salud, hospitales y establecimientos de salud, Asimismo, eh, aquellas personas que tienen eh, alguna sintomatología respiratoria, por ejemplo, que tengan gripe, que tengan tos, estas personas también deben usar obligatoriamente la mascarilla. Asimismo, en lugares eh, como el transporte público, hace un momento habíamos indicado que en los buses urbanos todavía no se elimina el uso de la mascarilla, todavía es obligación usar la mascarilla. ...y en espacios laborales... ...y asimismo amigos... ...aquellas personas que tengan condiciones graves... ...o que sean personas del grupo vulnerable... ...adultos mayores... Eh, ...en este caso también pues personas embarazadas... ...mujeres embarazadas... ...esa es la disposición... ...y también se mantiene pues la disposición... ...del certificado de vacunación... ...que eh, bueno al parecer pues hemos visto que ya no hay mucho control en eso, pero se mantiene esa disposición. Fue la información, amigos, que dio el gobierno nacional justamente el día de ayer en la tarde con las autoridades sanitarias, donde dispuso la eliminación del uso de las mascarillas tanto en exteriores como interiores, a excepción de algunos lugares que ya fueron mencionados. Amigos, es la información que tenemos, queremos conocer la opinión de ustedes, creen que ya era necesario eliminar el uso obligatorio de la mascarilla ya se acercan las clases presenciales sé que también el tema de las aulas de clases eh, todavía pues se está analizando eh, que se use obligatoriamente la mascarilla porque es un lugar donde hay niños también son del grupo vulnerable y, y bueno en las universidades asimismo algunos eh, estudiantes obviamente también pertenecen al grupo vulnerable entonces eso se está analizando de parte de las autoridades de educación y vamos a seguir informando cuál es la disposición que toman, cuáles son las medidas que toman las autoridades de gobierno referente al uso de las medidas de bioseguridad. ¿no? Vemos por acá, como les dije, este es el ambiente en el mercado, cerca del mercado de aquí del Cantón Quevedo, donde algunas personas ya han optado por quitarse la mascarilla después de dos años, pero otras todavía se mantienen, mantienen pues el uso de la mascarilla. Amigo, ¿usted vende mascarilla? ¿Vendía? No. no. No, no vende, mira. ¿Qué piensa acerca de la eliminación del uso de la mascarilla? La creo, creo que no está bien porque todavía estamos contaminados. Me parece que eso no está bien y hay que seguir usando la mascarilla. Hasta buena orden que todavía estamos mal. ¿Usted es comerciante? Soy comerciante ambulante. Ya, ¿Entonces en este caso no está de acuerdo? ¿Debemos seguir manteniendo? El sí, de... seguimos de tener todavía la mascarilla. Ya, ¿Alguna vez se ha contagiado con este virus? ¿Han perdido familiares? Sí, he perdido familiares con este, este tipo. Le perdí a mi madre, pero dando gracias a Dios este estamos de que, bien. ¿De que siga los contagios? Sí, todavía es, hay todavía niños todavía que no pueden estar sin mascarilla. Hay que estar presentes todavía con la mascarilla y sí. peor aquí en la costa, estamos con más riesgo que en, el, en la sierra. Las Personas mucho se juntan, se concentran aquí en la costa más que allá. Sí, más el gente. El clima allá. también. Es como que... el, clima el clima más, como... el calor, todo eso, les infecta más. En este caso, los grupos vulnerables, ¿obligación usar la mascarilla? Sí, yo le creo que sí, es obligatorio todavía estar con la mascarilla. Esa es su opinión, ¿nos recuerda su nombre? Nelly Barroso. Nelly, muchas gracias Nelly. Bueno, esta es la opinión de nuestra amiga Nelly, que ella es comerciante ambulante también. Bueno, como les dije, hay opiniones divididas en, en la población quevedeña. Este es el panorama. Es el primer día, el primer día sin mascarillas. Y hemos visto que algunas personas eh, todavía obviamente por temor al, al virus o por costumbre. Todavía pues mantienen esta medida de bioseguridad, pero hay otras personas que han salido a las calles ya sin mascarilla, ¿no? Y no se les puede decir nada, obviamente, porque ya se eliminó el uso obligatorio de la mascarilla y esto va a ser de manera voluntaria. Es decir, que las personas que deseen usarla pueden usarla y las personas que no deseen usarla, pues no la, pueden, no, no la usan. No, es, es, la, es la disposición del gobierno nacional. Amigos, es la información que tenemos a esta hora. Gracias por estar conectados vamos a seguir informándoles ya en los mercados también no es obligación usar mascarilla sin embargo hemos visto que algunos comerciantes por el tema de la bioseguridad por el tema de que tratan alimentos todavía lo siguen usando asimismo hay excepciones como les indiqué, en hospitales centros de salud es obligación si tienes un familiar internado por ejemplo en un hospital de aquí de quevedo tu obligación es usar la mascarilla asimismo en los centros de salud en lugares donde se trata temas de salud, es obligación la mascarilla. Asimismo, en el transporte público, es decir, en los buses de Quevedo, también es obligación usar la mascarilla porque generalmente se llenan y ahora que llegan las clases, eh, obviamente pues va a haber mucha afluencia de pasajeros y es, es eh, obligación usar la mascarilla. También es obligación usar la mascarilla para los grupos vulnerables, es decir, los ancianos, los de tercera edad, los niños, eh, las personas que tienen enfermedades... Eh, en este caso catastróficas, asimismo las personas que tienen sintomatologías respiratorias, que hayan amanecido resfriados, con gripe, tos, ellos deben usar la mascarilla obligatoriamente. Y bueno, esas es, son eh, la, la, las excepciones del caso, ¿no? se elimina el uso de la mascarilla, pero hay excepciones del caso. Es la información, amigos, gracias por estar conectados, nos vemos en una próxima ocasión.